De, ...de la folita y de muchos otros insectos, más que nada por las temperaturas y porque cuando llega el mes de febrero o marzo, la, el, el, al haberse producido varias generaciones antes, se va multiplicando mucho la población. ¿no? Entonces, bueno, se trabajó con estos dispositivos de recién, la población de 50 por hectárea y se comparó con un sistema un poco más tradicional, que nosotros no lo habíamos usado en la zona, pero lo usamos también para probar y para comparar con el anterior, a esa densidad por hectárea. Bueno y se comparó con un control químico que en realidad, bueno, se los productos que se, que se emplean convencionalmente, si bien hay un montón de otros insecticidas que se pueden usar, la idea era compararlo con un sistema más convencional. Y en un sistema convencional no se usan inhibidores de quitina ni otro tipo de productos, sino que son productos más bien de contacto y relativamente de amplio espectro. Que si bien se están tratando de sustituir por otros, la realidad bueno, muestra otra cosa hasta ahora. Bueno, y un testigo sin tratar también una pequeña parcela, siempre, ¿no? Tratando de, de que sea fácil contenerla. Los dispositivos se colocaron el, el bueno, 8 de agosto. Eh, se hizo monitoreo de poblaciones también con trampas de feromonas, que en este caso no se pueden usar las trampas normales para monitorear grafolita. Porque, ¿qué pasaría? Si yo coloco una trampa común, en un monte que está inundado de feromonas. Como esas trampas también tienen feromona para monitorear, eh, los, los machos no la encontrarían. O sea, estamos en la misma situación que si buscaron a la hembra. Tengo que colocar trampas con una eh, concentración de feromona mucho mayor que la normal. Entonces usan trampas que se llaman 10 por. Esto significa que las capsulitas de las trampas para monitoreo de adultos tienen 10 veces la cantidad de la concentración de feromona que una cápsula común, ¿eh? para que el macho pueda encontrarla. Bueno, y también se trabajó con este, adultos por trampa por día y con fruta infestada a cosecha ¿no? en este caso. La cosecha fue el 7 de marzo, es una variedad tardía. Porque bueno, después acá les muestro un poquito los resultados. ¿no? Este, el testigo absoluto tuvo, como, como se podía esperar, una variedad tardía, un ataque importante. Eh, este tipo de parcelas, cuando se habla de testigos absolutos, recuerden que siempre hay que tratar de mantenerlas con una contención importante y que haya este, una forma de evitar que esos insectos pasen a otros otro el otro, ¿no? Entonces, bueno, acá están los distintos tratamientos, estos es son los emisores comunes, este es el sistema XOCES y este es el control químico. ¿eh? Fíjense que, bueno, uno cuando ve las barras pareciera como que no hay muchas diferencias, si bien estadísticamente sí se encontraron pero acá en este caso el, el, que anduvo, el que anduvo mejor fue el control químico no mucho más diferente que, que los otros dos sistemas eh, lo que sí se da en diferencias bueno, es el tema de los costes ¿eh? yo les decía que estos sistemas suelen ser más caros siempre eh, siempre hay que compararlo con la producción convencional con el control químico y con los resultados que uno obtiene lo ideal con estos sistemas sería que quien los usa tenga algún tipo de retorno o algún precio diferencial. Ese es un problema que se da mucho, que no se distingue en general un durazno producido, en este caso, con un sistema que es de bajo impacto, de bajo residuo inexistente en muchos casos. Ese durazno no suele diferenciarse mucho en su, en su precio, por lo menos en el mercado interno, en, en relación al que se produce de forma convencional. Entonces, bueno, eso ya es... Porque hay una falta de incentivos pero de todos modos, fíjense que en algunos casos las diferencias no son tan importantes. Eh, y el tema es que la producción con los tres sistemas logró resultados muy buenos en cuanto a lo que sería el, el, el, la fuerte infestada. ¿no? Bueno, que otro tema importante es que como yo le decía con la mosca de la fruta, eh, acá lo que se puede hacer también es combinar sistemas. En el caso de, de, de la mosca que ataca a la fruta cuando está tan cerca de la madurez, lo que se podría pensar, por ejemplo, es usar un sistema convencional con un insecticida relativamente amigable con el medio ambiente, como es el Espinoza, utilizarlo en las primeras etapas, y cuando se va acercando a la cosecha, utilizar las trampas insecticidas. Acá se podría hacer algo parecido. Controlar las primeras generaciones con un sistema, este, convencional donde el menor impacto posible y después por ejemplo utilizar el sistema este de, de emisores y no dan falta ya seis meses de tratamiento porque como yo las primeras generaciones las estoy cubriendo con el producto convencional acá ya no necesitaría por ejemplo 200 emisores de refuerzo que son los que se colocan cuando se empieza a pasar el efecto de, de la feromona ¿no? de los emisores o sea que estos son los números que que uno puede conseguir, pero bueno, eh, siempre uno tiene que ver cómo puede combinar las distintas técnicas para que los números le den un poquito más. Ya les digo, lo ideal sería que quien produce con un sistema de bajo impacto tuviera algún tipo de reconocimiento, pero no es lo bueno, que normalmente se da en los estados por problemas de tránsito. Y por último, eh, no sé, el reconocimiento para los los productores también que aportaron sus su montes bueno y gracias y no sé si tiene alguna pregunta que pueda contestar sobre todo y por ejemplo ¿vos te a, eh, a, a los diferentes sistemas en una aplicación tradicional al, al respecto a los bueno, o a los clientes, eh, y y manera hay un valor residual, hay un valor residual, si por, cuando uno aplica si un, un, un elemento de mayor precio, no tenés elementos residuales químicos en la fruta. Claro, o sea, Digamos, desde el punto de vista del control sanitario al que se refería anteriormente, ¿no? el punto sanitario de control de residuos químicos en fruta, este, con, el, con el tratamiento tradicional no tendrías residuos químicos. Por lo tradicional, o sea, lo que pasa es que también el producto tradicional utilizado de la forma adecuada debería, no va a ser recibo cero seguramente porque estoy aplicando algo, lo que sí tiene que estar por debajo del límite máximo. Claro, ahora, diferencia... de cualquier manera vamos a. Digamos, una cosa eh, es la teoría, otra ¿no? cosa es la práctica, es la práctica, digamos, ¿no? Ante la aplicación. Eh, digamos, no se excede generalmente el umbral, digamos, de, de aplicación. Eh, y, y se queda siempre por arriba más que por debajo, digamos, para no excederse por el residuo posterior. ¿Soy claro? Sí. Claro, si yo por ejemplo tengo que hacer una aplicación de al 2%, sí, el, el, el, el, el, el cantidad. Y, y me voy seguramente a aplicar el 2%, pero pues, si evidentemente mantengo una polverización mayor, evidentemente me excedo. Este, entonces el tema es que yo pienso es que siempre se excede en el numeral, los riesgos de excederse en el umbral y entonces el residuo superior a lo establecido. Detenciones siempre, siempre hay, este, eso puede pasar. Lo que pasa es que general, los controles son cada vez más estrictos, sobre todo para el que exportan Si bien acá se hacen controles también en los mercados este, concentradores, pero este, es un riesgo que está corriendo porque te llegan a encontrar este, que tenés la fruta con esa cantidad de residuos que está por encima y te la pueden decomisar. O sea, es lo que habría que hacer, supuestamente. El productor que está haciendo eso porque hay, con los productos convencionales, eh, digamos que hay mucha información. Uno sabe cuánto tiempo antes de la cosecha en cada zona puede aplicar, qué volúmenes. El productor en general, sobre todo, el que tiene un asesor técnico, sabe a qué se expone si no cumple con eso. Eh, pero sí, o sea, pues, los problemas siempre van a existir. La idea es que cada, vez, que cada vez vayan reduciéndose. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no necesariamente los sistemas estos van a, van a lograr un residuo cero en la fruta, porque hay que acordarse que eh, esto me controla este último sistema de no me controla grafolita, nada más. Yo si tengo problema con dios de San José, tengo problema con el de enroladora, o con algún ájaro tengo que ir al lote y, y aplicar, porque ese, ese, eso no me lo va a cubrir. Entonces, es muy difícil que haya residuos, o sea, lo que sí, voy a estar libre seguramente de productos que son muy complicados, como son la mayoría de los que se usan para este, la grafolita todavía, ¿no? O sea que es un logro igual, pero creo que estamos cero, de, eh, perdón, lejos del residuo cero, este, eso lleva mucho tiempo eh, incluso en Alto Valle donde hace mucho que están usando estos sistemas para Carpocapsa también se le está complicando bueno, justamente porque cuando, cuanto menos insecticida se usa a corto plazo lo que uno ve es que empiezan a aparecer otras plagas a aparecer no, a tomar más importancia porque los productos de amplio espectro de alguna forma te están controlando otros insectos que vos a veces ni que están cuando los dejas de aplicar, como usas estos sistemas, empieza a aumentar la población. Y ahí hay que ver cómo manejarse. ¿no? Eh, o sea, es, es algo complicado y que requiere mucho conocimiento. En general, los, los insumos que son más específicos, cuanto más específicos son, más conocimiento requieren de uno para que los use. Del insecto y del producto en sí, ¿no? O sea, tiene que haber una capacitación permanente para sacarle provecho a todo esto. Por allá, ¿Sí? Las larvas, las larvitas, las larvitas que fueron a refugiar, en vez de seguir evolucionando adulto, quedan en un capullo ahí como detenidas en el tiempo hasta que llega la. Puede ser que se como una, una costrita en, en, en la ramita, como esos huevos. Que, que se Lo que se puede ver es un capullo, un, un capullo de grafolita, pueden ser otras cosas, sino, pero grafolita. Como mucho se puede ver un capullo donde está ahí la larva en diapausa. Se llama diapausa ese estado de como de dormición que tiene, ¿no? Pero sí, eso puede ser en las cicatrices de la planta, en el rastrojo, o enterrarse en un par de centímetros también. Eso se puede encontrar, ¿sí? Bueno, creo que me voy a sentar.